Hola, soy Civil Castañeda, me dedico al cuidado de personas mayores. Eh, soy una persona honesta, responsable, simpática, muy cariñosa y pues eh, brindo la confianza a todas las personas que, pueda, que yo pueda cuidar. Tengo el curso de auxiliar de enfermería, he trabajado en hospitales públicos y centros de rehabilitación, tengo experiencia en curaciones. Eh, pues, eh, medicamentos y acompañamientos y en general. Si estás buscando a esa persona de confianza, puedes llamarme al número 661-0723-86. Muchas gracias.